El México antiguo, Pablo Escalante Gonzalo. México es muchos Méxicos, lo es, no solo por las dramáticas diferencias sociales que lo caracterizan, sino porque los antecedentes étnicos, las tradiciones culturales y los contextos ecológicos varían enormemente de una región a otra de nuestro país. La división más antigua y una de las más determinantes para la historia es la que existió entre una civilización agrícola que se extendió en la mitad meridional del territorio y los pueblos de agricultura inestable y cazadores-recolectores que vivieron en el norte árido. Nuestra predilección por la gran Tenochtitlan como sitio de referencia de la nacionalidad, nuestra familiaridad con Moctezuma, Ilhuicamina y con Etzahualcóyotl, no debe hacernos olvidar que otros antepasados nuestros vivían en rancherías de las montañas de Chihuahua, cerca de lobos y osos, y otros más caminaban desnudos por las ásperas tierras de Baja California, mirando casi siempre la línea del mar. El peso demográfico y político de pueblos meridionales como los nahuas, los zapotecos o los mayas, contribuyó a su supervivencia y a su integración en el nuevo orden surgido a raíz de la conquista española. Estos pueblos lograron, de diversas formas, insertar sus costumbres, sus imágenes, su memoria en el tejido de la historia nacional. Las ideas y las historias de los cazadores de Coahuila, en cambio, o de los pueblos de Jalisco y Zacatecas, que se rehusaron a aceptar el dominio español, fueron borradas con el exterminio de esos pueblos. Otros, como los Tarahumaras y los Eris, han sobrevivido en el borde de las barrancas, en el filo de las playas desérticas y en el límite de la historia. La brevedad de este texto nos obliga a recuperar el hilo de las historias centrales, hegemónicas, metropolitanas. La de los Olmecas de San Lorenzo, la de Teotihuacán, la de Tula, historias que se encuentran en el ámbito de la civilización mesoamericana y sobre las cuales tenemos una gran cantidad de información. El carácter fragmentario y disperso de los datos disponibles sobre los pueblos del norte dificulta su inclusión en una síntesis. Si trazamos en el mapa una línea de oeste a este, que una algunos sitios arqueológicos como Guatabampo en Sonora, El Sape en Durango, Chalchihuites en Zacatecas, Villa de Reyes en San Luis Potosí y San Antonio Nogalar en Tamaulipas, obtenemos una curva alta en sus extremos y descendente en la región de Los Bolsones. Representa la frontera septentrional de Mesoamérica en el momento de su mayor expansión. Hacia el año 900 después de Cristo la formación de esa frontera, así como la construcción de la civilización mesoamericana misma, fue el resultado de un largo proceso histórico que empieza con la domesticación del maíz y otras plantas, e incluye el desarrollo de técnicas agrícolas intensivas, la división de la sociedad en clases, el despliegue de redes de intercambio de cientos de kilómetros y la invención de complejos dispositivos ceremoniales, como el templo colocado sobre una pirámide y la cancha del juego de pelota. Los cazadores-recolectores el poblamiento de América se inició alrededor del año 40.000 a.C. Hacía medio millón de años que el Homo erectus había aprendido a hacer fuego, pero el Homo sapiens sapiens empezaba apenas a existir y aún no se había extinguido por completo la subespecie Neanderthalensis. Por lo tanto, es importante observar que el hombre, tal como lo conocemos hoy, inició su historia prácticamente al mismo tiempo en América y en el resto del mundo. El paso a América fue posible gracias al descenso del nivel de los mares, característico de la era geológica conocida como Pleistoceno o era glaciar. Durante la última glaciación de dicha era, la Wisconsiniana, eh, hace unos 100.000 a 8.000 Cristo, hubo etapas de miles de años de duración en las cuales del noreste de Asia y el noreste de América constituían un territorio continuo. Por allí pasó el todavía joven homo sapiens sapiens en oleadas sucesivas. Los indicios más antiguos de presencia humana en el actual territorio mexicano datan del año 35.000 a.C. Entre esta fecha y el año 5.000 a.C., cuando se inicia el proceso de domesticación del maíz y el frijol, solamente encontramos bandas de cazadores, recolectores y pescadores. Estas bandas eran agrupaciones bastante versátiles, susceptibles de descomponerse en sus partes. Durante los meses de escasez, cada familia se situaba en un lugar distinto, construía su enramada o, o se establecía en una cueva, y desde allí aprovechaba los recursos disponibles en las cercanías. Al llegar la estación de abundancia, generalmente el verano, las familias se congelaban en países, se congregaban en parajes donde se formaba, donde se formaba la banda propiamente dicha para cazar y recolectar. Finalmente, varias bandas podían reunirse, y formar macrobandas para intercambiar mujeres, organizar grandes batidas de caza o defender el territorio. Una banda estaba formada por algunas decenas de personas y una macrobanda podría, podía agrupar a varios cientos. A esta etapa de la historia mexicana anterior a la agricultura se le denomina etapa lítica y la mayor parte de ella transcurre dentro de la fría era glaciar cuando todavía existían en América caballos, antílopes, mamuts y otras especies que se extinguirían con los cambios climáticos que trajo el Holoceno. Una de las primeras historias de carne y hueso que podemos recuperar del pasado mexicano ocurrió hacia el año 7000 a.C., poco antes de la extinción de la megafauna americana. Las bandas de cazadores-recolectores que vivían en el Valle de México... Tenían la costumbre de conducir a los mamuts hacia la orilla pantanosa del lago de Texcoco. Eh, cuando, cuando estos gigantes animales se atascaban en el lodo, los cazadores los asediaban y les causaban heridas con sus lanzas hasta hacerlos caer, muertos o exhaustos. Cierto día de hace 9.000 años, una mujer de 25 años de edad y metro y medio de estatura participó en una jornada de caza y tuvo la mala fortuna de golpearse y caer. Murió y quedó sepultada en el lodo, con el rostro mirando hacia abajo. En los libros se conoce a esta mujer como el hombre de Tepexpan. La época alrededor del año 7000 a.C. reviste una importancia especial. Los fuertes cambios climáticos que sufrió la tierra y que propiciaron la desaparición de varias especies, también estimularon la diversificación de las actividades económicas. La tecnología de las puntas de proyectil se especializó para adecuarse a la caza de animales medianos y pequeños, como el puma, el pecarí, el venado, el conejo y el mapache. Además, hay evidencia arqueológica suficiente para afirmar que entre el año 7000 y el 5000 a.C., las bandas intensificaron las actividades relacionadas con la recolección. Seguramente arrancaban malezas para despejar el terreno alrededor de las mejores plantas. Desprendían los frutos y las semillas en forma sistemática. Probablemente regaban algunas matas. El resultado de esta intervención en los ciclos naturales fue la domesticación del chile, el aguacate y la calabaza, la especie y cucurbita mixta. En lo sucesivo ninguna de estas plantas podría reproducirse sola. También aparecieron entonces las muelas para triturar granos semejantes a metates sin patas. Pero no es lo mismo haber domesticado algunas plantas que ser un pueblo, un pueblo agrícola. Entre un hecho y otro hay siglos de experimentación y adaptación, lo que llamamos, lo que llamamos horizonte protoneolítico, 5000 a 2500 a.C., en ese lapso apareció el maíz domesticado como consecuencia de la manipulación durante cientos de años de las espigas de la especie silvestre sea mexicana, el teosinte, que fue mutando para producir pequeñas mazorcas y finalmente las mazorcas de alrededor de 20 centímetros, características de la especie plenamente domesticada, sea maíz iguales a las de la actualidad. También fueron domesticados en esta etapa el guaje, el frijol común, el zapote blanco y el zapote negro. Hacia el final del protoneolítico, los recolectores se habían vuelto agricultores. Ya no podían alejarse de sus matas. Así surgieron las aldeas permanentes. En estas primitivas aldeas se fue completando el repertorio de los rasgos característicos de Mesoamérica. Aparecieron el metate y la mano propiamente dichos. Se domesticó la gran calabaza. Cucurpita Pepo, con cuya semilla se preparará el cotidiano pipián de todos los pueblos mesoamericanos. Se domesticó el perro y también hay señales de que se empezó a practicar el sacrificio humano y cierto culto a los muertos. Las familias que habitaban estas aldeas formaban unidades sociales más cohesionadas y, perdura, y perdurables que sus antepasados recolectores. Eran sociedades sin estratificación social y sus miembros no reconocían más diferencia que pertenecer a una u otra familia. Técnicamente se las define como tribus. Alborada de la civilización En general suele considerarse que la historia de Mesoamérica se inicia hacia el año 2500 a.C., cuando la vida sedentaria se ha generalizado y ya existe la cerámica. En esa fecha comienza el primer horizonte mesoamericano, el preclásico, y en particular su primera etapa, el Preclásico Temprano, de 2500 a 1200 a.C. También se conoce esta época como Preclásico Aldeano, porque 90% de los asentamientos de todas las regiones son aldeas, que suelen tener un promedio de 10 a 12 hogares, y una población total de 50 a 60 personas. Los hogares del Preclásico Temprano consistían en varios cuartos agrupados en torno a un patio, un patrón que se mantuvo hasta la época de la conquista española, e incluso después. El patio era el área de trabajo más usual, y los cuartos funcionaban como dormitorios y almacenes, además de que por lo menos uno de ellos podía albergar la cocina y el altar. También surgen en esta etapa algunas villas con más de 200 hogares, que superan los mil habitantes. En este tipo de asentamientos se encuentran indicios de intercambio a larga distancia y de ritual público, San José Mogote, en el Valle de Oaxaca, es una de esas villas que destacan dentro de su región. Entre los artefactos hallados por los arqueólogos en el sitio hay piezas de cerámica, conchas marinas, dientes de tiburón, tambores de concha de tortuga y, to y trompetas de caracol marino, todo ello procedente de la costa del Golfo. En aquellos mismos años se construyó en el centro de la población un templete cubierto de estuco y provisto de un altar. Estas villas fueron el escenario de las primeras jefaturas mesoamericanas, sociedades jerarquizadas que conferían mayor rango a algunos miembros, como el jefe y sus hijos, y quizá a algunos guerreros, y promovían el uso de artefactos y atuendos distintivos para resaltar ese rango. En la persona de los jefes se concentraban la autoridad religiosa y militar. Ellos controlaban la administración de los excedentes de la comunidad y supervisaban el naciente comercio. Estas jefaturas parecen haber tenido un papel importante en el impulso del gran desarrollo que caracterizará al preclásico medio, pero en la mayoría de las regiones mesoamericanas tuvieron poca duración, pues muy pronto las distinciones de rango dieron paso a divisiones de clase. Las tareas del gobierno se especializaron y la nobleza las acaparó. Hacia el año 1200 a.C. empezaron a realizarse en Mesoamérica diversas obras hidráulicas, canales, terrazas y probablemente chinampas. Una consecuencia directa de estos trabajos parece haber sido la mejoría en el rendimiento agrícola y el incremento de la población. Entre esa fecha y el año 500 a.C. aproximadamente, transcurre la etapa conocida como preclásico medio, caracterizada por el surgimiento de la espe especialización laboral de tiempo completo y la estratificación social la construcción de centros ceremoniales urbanizados y el desarrollo de un repertorio de imágenes simbólicas que, que habitualmente identificamos como Olmecas. Precisamente en esta etapa surgieron los primeros reinos o señoríos en varias zonas de Mesoamérica. El intercambio de bienes de prestigio y bienes de culto que venía ocurriendo entre las villas mayores de las diferentes regiones de Mesoamérica parece haber propiciado cierto acuerdo entre los grupos dirigentes alrededor de concepciones religiosas y políticas. También favoreció la diseminación y aceptación de algunas convenciones plásticas y preferencias estilísticas. Hoy sabemos que los rasgos de tipo Olmeca aparecen de manera más o menos simultánea en la cuenca del Balsas, en el Valle de México, en la costa del Golfo y en otras regiones. Y esta simultaneidad contradice la antigua idea de que lo Olmeca se había diseminado por Mesoamérica a partir del Golfo de México como resulta de un proceso de expansión militar o comercial impulsado desde San Lorenzo o La Venta. Entre los rasgos que habitualmente identificamos como Olmecas, se encuentran en el uso de grandes mesas de piedra o mampostería, en algunos casos empleadas como tronos y quizá en otros como altares. La preferencia por la jadeíta y otras eh, piedras verdes para elaborar ofrendas, la representación muy frecuente del jaguar asociado con la figura humana de diferentes maneras, felinos que danzan o luchan con hombres, pieles de felino que sirven de capa, felinos antropomorfos. Los rostros humanos de tipo Olmeca se caracterizan por ojos rasgados e inclinados y labios muy prominentes que ocasionalmente se abren para mostrar unos colmillos fieros. En la parte superior central de la cabeza puede haber una incisión de la cual emerge a veces una mazorca de maíz. También se encuentran entre los elementos que se hemos llamado olmecas, símbolos como la ceja flamígera, las dos bandas cruzadas en X y la gota de lluvia con un punto y una raya. El mayor número de centros ceremoniales urbanizados, los más grandes y complejos, la mayor concentración de escultura y las piezas de mayor tamaño se encuentran en las llanuras aluviales del Golfo de México. En San Lorenzo se construyó, hacia el año 1200 a.C., una enorme plataforma de tierra que sirvió para poner a salvo de las crecidas del río un gran conjunto de plazas ceremoniales y viviendas de la élite. Tronos, estelas, cabezas colosales y otras esculturas se colocaron en diversos puntos de esa meseta artificial. Las esculturas de mayor tamaño eran los tronos, antes conocidos como altares, sobre ellos se sentaban los soberanos para presidir algunas ceremonias y muy, muy probablemente para atender los asuntos de gobierno. Las imágenes talladas en estos gigantescos asientos proclamaban la pertenencia del gobernante a un linaje especial y señalaban sus vínculos con lo sobrenatural, en especial con, la, con el interior de la montaña, ámbito de la fertilidad por, por excelencia. Algunas Imágenes sugieren también una identificación del gobernante con el eje del cosmos y el dios del maíz. Las gigantescas cabezas estaban hechas normalmente de tronos reciclados. Lo más probable es que el trono usado en vida por un soberano se convirtiera en la materia prima para su propio retrato, retrato colosal. Colocadas directamente sobre la tierra, las cabezas de los soberanos parecían emerger de ella, como árboles, como plantas de maíz. Durante 300 años, el asentamiento de San Lorenzo fue el centro político de su región hasta que en el año 900 a.C. fue abandonado de manera abrupta tras la mutilación y entierro de varias de sus esculturas. Entre el año 900 y el 500 a.C. florecieron varios sitios en las cercanías, pero ninguno tuvo la magnitud de la venta, al que podemos ver como el genuino relevo de San Lorenzo. En la venta se levantó la primera gran pirámide de Mesoamérica, un gigantesco cono ondulante de tierra apisonada rodeado de plazas y pequeñas plataformas. Para los habitantes de la venta, el viaje a los yacimientos basálticos de los Tuxtlas era aún más largo que para la gente de San Lorenzo. Sin embargo, del mismo modo que sus predecesores emprendieron constantes travesías en busca de la materia prima, que trasladaban en balsas por los ríos y por la costa, y arrastraban con troncos rodantes cuando no había una corriente a mano. Con estas piedras dieron continuidad a la excelente tradición escultórica de San Lorenzo, y la enriquecieron con nuevas creaciones, como la tumba de columnas basálticas. También la pequeña escultura de piedras semipreciosas, como la jadeíta, se diversificó en la etapa del florecimiento de la venta, Así lo muestran los hallazgos en este sitio y en localidades como Cerro de las Mesas y Río Pesquero. Es tentador suponer que las prósperas villas parcialmente urbanizadas del Golfo de México, habitadas por escultores, sacerdotes, guerreros y gobernantes, constituían una suerte de metrópoli de la cual se derivaron las otras expresiones olmecas de Mesoamérica. Pero como hemos dicho, los datos no favorecen la hipótesis de la expansión desde el Golfo sino más bien la idea de que los rasgos llamados Olmecas habían sido adoptados simultáneamente por las nacientes noblezas mesoamericanas, las cuales tenían estrechas relaciones entre sí, motivadas por el intercambio. Podemos seguir llamando Olmecas a los habitantes de la llanura aluvial del Golfo en el preclásico medio. Es un nombre arbitrario que hemos dado a un grupo de pueblos de la familia lingüística, Mitze Soque, pero el repertorio de formas y símbolos que se emplearon en aquella región no es propiamente una manifestación étnica, algo propio de los Olmecas, sino parte de un fenómeno suprarregional. Entre los sitios de tipo Olmeca fuera del Golfo de México destacan, por la amplitud y riqueza de sus áreas ceremoniales, Teopantecuanitlán en Guerrero y Chalcancingo en Morelos. Cada uno de estos sitios tiene rasgos originales, por ejemplo, estelas en forma de T en el primero y representaciones peculiares de la lluvia y la cueva en el segundo. Pero en ambos casos se identifica con claridad el repertorio de artefactos, símbolo y convenciones estilísticas olmecas. Un repertorio que vemos también en Telapacoya y en Tlatilco, en el Valle de México, y en muchas otras localidades de Mesoamérica. Orígenes de la diversidad regional Si la uniformidad es el rasgo característico del preclásico medio, la diversidad regional domina el preclásico tardío, 500 a 200 después de Cristo. Hacia el año 500 a.C. las manifestaciones olmecas se extinguen en Mesoamérica y son reemplazadas por varias culturas regionales que surgen en estos años con un ímpetu notable, nuevos estilos arquitectónicos tendientes a la monumentalidad cambios en la escultura, en la cerámica ritual y en el orden simbólico. Las motivaciones de este sesgo en la historia de la civilización mesoamericana no son claras. De lo que sí estamos seguros es de que las regiones habían alcanzado una consistencia demográfica y una riqueza económica que no tenían siglos atrás. Esta madurez de las regiones produjo concentraciones de población muy importantes y permitió la consolidación de las noblezas que, para, que acapararon las funciones de mando. Estas funciones tomaron un carácter específicamente político, dejaron de regirse solo por los principios de representación y liderazgo de las sociedades gentilicias, y se sustentaron en argumentos como la eficacia de la acción de gobierno para triunfar en la guerra, organizar el mercado y urbanizar el espacio. El surgimiento de Monte Albán es uno de los sucesos que marcan el inicio del preclásico tardío. Las villas mayores de los tres ramales del Valle de Oaxaca, que habían crecido de manera sostenida, cesaron su desarrollo hacia el año 500 a.C. y se sumaron al proyecto de formar una ciudad. Monte Albán era una montaña pedregosa, sin agua y deshabitada, pero con la ventaja de estar situada en el centro del valle. Desde su cúspide se, denominaban, se dominaban con la vista los tres ramales y las cordilleras circundantes. El hecho de que Monte Albán haya estado organizada desde sus inicios en un sistema de grandes barrios o distritos parece fortalecer la hipótesis de que su fundación fue el resultado de una amplia alianza celebrada por el conjunto de los asentamientos del Valle. El promontorio rocoso fue adoptado a las necesidades de crecimiento de la población que, antes de concluir el preclásico tardío, rebasaba los 15.000 habitantes. El primer edificio público de la naciente ciudad fue el que hoy conocemos como Edificio de los Danzantes. Debe su nombre a las figuras esculpidas en las lápidas que lo cubren, mismas que, que parecen moverse o contorsionarse. Desnudos y con vísceras expuestas, estos personajes podrían representar más bien a cautivos de guerra, y seguramente la serie completa equivale a una gran lista de grupos sometidos. Esta exaltación pública de la victoria militar había aparecido ya en San José Mogote, Justo en la época de la fundación de Monte Albán, en la villa de Dainzú, un pequeño centro dependiente de Monte Albán situado en el ramal de Tlacolula. También se ejecutaron relieves de personajes sacrificados, en este caso decapitados, y en asociación con el juego de pelota. Hacia el año 200 a.C. se levantó en Monte Albán un edificio con forma de punta de flecha, igual que su antecesor, se encuentra encubierto con lápidas alusivas a la conquista militar. En estas lápidas, sin embargo, en lugar del cautivo mutilado, se utiliza el glifo toponímico de cada pueblo, asociado con una cabeza colocada boca abajo. Las anteriores evidencias y otras más, ya del clásico, parecen indicar que la consolidación política de Albán, su crecimiento urbano y su hegemonía regional, se construyeron a base de una intensa actividad militar. Entre los frutos de esa actividad deben encontrarse importantes remesas tributarias, capaces de, capaces de dar riqueza y prosperidad a la ciudad. El arte funerario, que todos reconocemos como uno de los rasgos notables de los zapotecos del horizonte clásico, ya estaba presente en estos primeros siglos de la historia de Monte Albán las tumbas hechas con grandes losas de piedra colocadas en fila y ricamente decoradas con estuco y pintura, así como los vasos de efigie de cerámica, conocidos como urnas, que solían colocarse alrededor de los cuerpos acostados de los muertos. En el Valle de México se aprecian procesos de urbanización y de concentración de la población similares a los de Oaxaca. Mayores incluso si tomamos en cuenta que en las orillas del lago de México fueron dos, eh, fueron dos las ciudades que surgieron en el preclásico tardío. Se trata de una etapa apasionante de nuestra historia, que sin embargo se conoce mal. De lo que estamos seguros es de que Cuicuilco era más que una pirámide de base circular. Había una gigantesca necrópolis, hoy cubierta por una moderna unidad habitacional y numerosos montículos, que se pueden ver todavía desde las avenidas que cruzan el área. A juzgar por las dimensiones de tal centro religioso, cabe pensar que la ciudad fue de gran magnitud. Una capa de lava, que en algunos puntos alcanza los 15 metros de altura, dificulta las investigaciones y nunca nos permitirá tener una idea completa de aquel asentamiento. El efecto de atracción de población rural que Cuicuilco ejerció en el sur del valle lo tuvo Teotihuacán, entre los habitantes del norte y del oriente, algunas estimaciones de población señalan que entre los años 200 y 100 a.C., Teotihuacán llegó a congregar a cerca de 40.000 habitantes. Sin embargo, hay una diferencia importante entre ambas concentraciones. Cuicuilco contaba con un complejo de monumentos religiosos que ningún asentamiento de Mesoamérica tenía para entonces. Teotihuacán albergaba a mucha gente, reunida por el atractivo de la industria de la obsidiana pero carecía aún de un sistema ceremonial comparable al de Cuicuilco. Era más una agregación de aldeas que una ciudad. Cuicuilco empezó a despoblarse tras una erupción del volcán Chitle, ocurrida en el 50 a.C., pero no fue totalmente abandonada, sino unos 100 años después, cuando nuevas erupciones la cubrieron por completo de lava. Dos de los rasgos característicos de la cultura de Cuicuilco desaparecieron del valle al extinguirse la ciudad. La plataforma ceremonial de base circular y las tumbas de botellón, caracterizadas por un tiro cilíndrico que daba acceso a la cámara. Curiosamente, ambos rasgos aparecen en el occidente de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, hacia el año 200 a.C. y serán característicos de esa región durante los siguientes mil años. No se ha demostrado ningún vínculo entre ambas culturas, pero tampoco puede descartarse. En otras regiones de Mesoamérica, las obras y los sucesos del preclásico tardío tienen cierta liga con el antiguo fenómeno Olmeca. Es el caso de la cultura de Mezcala, donde apreciamos la continuidad de una práctica muy característica de la etapa Olmeca, que es la pequeña talla en piedra de figuras antropomorfas. La estrategia de abstracción de las figuras de Mezcala parece derivarse de la vertiente menos naturalista del arte Olmeca. Pero además de estos vestigios, hay señales muy claras de una secuela del fenómeno Olmeca que se desplaza del Golfo a la región maya. Entre el año 500 y el 400 a.C., la venta fue abandonado de manera abrupta, pero algunos sitios menores de la región, como Tres Zapotes y Cerro de las Mesas, permanecieron habitados y continuaron la tradición de esculpir estelas y altares en grandes bloques de piedra. También observaron algunos rasgos del repertorio iconográfico Olmeca. Lo que resulta especialmente interesante es la fuerte semejanza que hay entre la escultura de estos sitios post-Olmecas y la que se hace en localidades situadas al sur, en el Alto Grijalba y en las costas de Chiapas y Guatemala. Tales semejanzas han permitido identificar un fenómeno cultural que se conoce como Complejo Izapa. El punto más septentrional de tal complejo parece ser la Mojarra, en Veracruz, y los sitios más meridio meridionales Izapa, en México, y Abaj Takalik, y el Baúl, en Guatemala. Un eslabón crucial son Chiapa de Corzo y La Libertad, ubicados en el cauce superior del Grijalba. Esta gran franja eh, sinuosa que desciende de la llanura aluvial del Golfo y cruza el Istmo de Tehuantepec coincide con la ubicación de la familia lingüística Mixe-Zoque en el preclásico tardío. El vínculo de costa a costa por esta ruta no era nuevo, existía desde hacía siglos lo que parece haber ocurrido es que los descendientes de los Olmecas del Golfo fortalecieron la relación con su propio tronco étnico una vez que se desmoronó el mundo de las relaciones comerciales y políticas de la era Olmeca. En esta época de crisis y reacomodo, en los sitios del complejo Izapa, surgió uno de los inventos más trascendentes para la historia intelectual de Mesoamérica, la Cuenta Larga, un sistema de cómputo calendárico que permitía fechar cualquier evento con total exactitud, a partir de una fecha fija equivalente a la que para nosotros es la fecha del nacimiento de Cristo. La fecha de referencia para la cuenta larga mesoamericana correspondía con el 13 de agosto del año 3114 a.C., y no tenemos noticia de que se refiriera a ningún suceso particular. Las inscripciones calendáricas más antiguas que se conocen proceden de la franja Mixesoque, Chapa de Corso, 36 a.C., Tres Apotes, 31 a.C., El Baúl, 36 d.C., Abaj Kalik, 126 d.C., La Mojarra, 143 y 156 d.C., y San Andrés Tuxtla, 162 d.C., estos datos indican que el sistema que conocemos como típicamente maya fue en realidad inventado por los mixe-soques, en una etapa de crisis y recomposición regional. Tampoco el dispositivo combinado de altar y estela es un invento que podamos atribuir a los mayas. Como vimos, estaba en uso en la etapa Olmeca, en Guerrero, en Morelos y en el Golfo, y se trasladó a la región maya precisamente por medio de este corredor cultural del complejo Izapa. En el preclásico medio había ya algunos asentamientos agrícolas mayas en la selva, como Ceibal y Altar de Sacrificios, en un afluente del Usumacinta llamado Pasión, Itical, Guatzactún, Nacbé y El Mirador, en el Petén guatemalteco, no lejos de la frontera con Campeche. Algunas de estas aldeas fueron la cuna de poderosas jefaturas, y en el preclásico tardío desarrollaron áreas ceremoniales compactas y elevadas, caracterizadas por el agrupamiento de varios montículos, cada uno a su vez coronado por dos o tres plataformas piramidales. La arquitectura y la ornamentación de estos conjuntos es ya muy parecida a la que se verá en el clásico, pero están ausentes todavía algunos componentes, los retratos reales y los textos epigráficos acompañados de fechas. Los grupos del Petén tuvieron cierta expansión hacia el sur y hacia el Grijalba, no se sabe si pacífica o bélica. Como resultado de esa expansión, entraron en contacto con la tradición de Izapa, Caminaljuyú y otros sitios del altiplano guatemalteco pueden haber sido ámbitos propicios para la asimilación de las dos vertientes, la Mixe Soque y la Maya. En el año 292 después de Cristo la cuenta larga aparece asociada a inscripciones y arquitectura maya en la selva, en la emergente ciudad de Tikal, que será una de las más prósperas de la región. La era del imperio Entre el año 100 a.C. y el 200 después de Cristo, etapa que algunos separan del preclásico y denominan protoclásico, ocurrieron varios sucesos importantes en el Valle de México. Entonces tuvo lugar el abandono de Cuicuilco y Teotihuacán, se como centro político y religioso indiscutible de la región. Durante los primeros 200 años de nuestra era, se construyeron las pirámides del sol y de la luna, así como el templo de Quetzalcóatl. Se trazó la llamada Calzada de los Muertos y se inició la etapa propiamente urbana en la historia de Teotihuacán. Si en algún asentamiento prehispánico podemos hablar con toda propiedad de una ciudad, es en Teotihuacán. Las construcciones y los pavimentos llegaron a ocupar la mayor parte de la superficie, sin dejar espacio para huertas o jardines, en un área de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. Durante el horizonte clásico 200 a 650 después de Cristo. La mayor parte de la población de Teotihuacán ocupó conjuntos habitacionales multifamiliares de mampostería y muy poca gente vivió en chozas de adobe, lo cual nos habla de una prosperidad generalizada en el asentamiento. Los conjuntos habitacionales se elevaban sobre grandes taludes y sus muros carecían de ventanas. Uno o dos pórticos permanecían, permitían el acceso. La mayoría de estos conjuntos eran de planta cuadrada, de aproximadamente 60 por 60 metros, aunque había algunos más alargados y otros en forma de L. Los lados de todos ellos eran paralelos, pero no siempre las esquinas coincidían. No se trataba pues de una cuadrícula exacta. Cada conjunto equivalía a una manzana o cuadra. Las calles de Teotihuacán eran largos pasillos sombreados que circulaban entre taludes y altos muros, y desde ellas no era posible observar lo que ocurría en las viviendas. Varios patios en el interior de cada conjunto habitacional daban paso a las habitaciones y permitían iluminarlas. Un patio central y algunas habitaciones mayores facilitaban la congregación de todos los residentes para las actividades religiosas y administrativas de interés común. En promedio, es probable que hayan vivido unas 20 familias en cada conjunto. Todos se dedicaban a un mismo oficio y además eran parientes. Según, des, según se deduce del análisis genético de Osamentas, los varones de cada conjunto tenían entre sí nexos más estrechos que las mujeres, lo cual habla de un patrón de residencia patrilocal. Patri las mujeres iban a vivir a las vecindades de sus maridos. Se ha observado que varios conjuntos habitacionales tendían a agruparse para formar barrios. Las calles interiores de estos barrios son algo más estrechas que las que los circundan. También existió un nivel de agrupación que reunía a varios barrios en distritos. Cada distrito parece haber contado con un centro ceremonial propio, provisto de un dispositivo de tres templos que confluían en una plazoleta. Esa plazoleta de distrito debe haber sido también el punto de reunión de los representantes de las familias y los barrios para efectos administrativos. Una parte importante de la población congregada en el área urbana de Teotihuacán, quizá la mitad, era de artesanos dedicados a oficios como la producción de núcleos y artefactos terminados de obsidiana, la alfarería, el trabajo del hueso y la concha, la elaboración de telas, cordajes, etc. Por otro lado, la abundancia, la abundancia y buena calidad de las tierras agrícolas del Valle de Teotihuacán y la escasa población aldean en dicho valle son datos que nos mueven a pensar que muchos habitantes de la ciudad realizaban también tareas agrícolas como agricultores de tiempo parcial o completo. Es frecuente que se imagine a todas las sociedades prehispánicas como tiranías en las que un grupo inmensamente rico sometía a comunidades de productores a un trabajo extenuante con un férreo control político. Y ciertamente no eran democracias, pero su estructura interna era más compleja de lo que sugiere el prejuicio. En Teotihuacán hay datos arqueológicos suficientes para comprender al menos cuatro asuntos básicos relacionados con la estratificación social. 1. La base de la sociedad estaba formada por grupos corporativos a manera de clanes que adoptaron la forma de barrios urbanos. 2. Estos clanes tenían una diferenciación interna. Había algunas familias más ricas que otras. Los conjuntos habitacionales donde vivían los jefes solían ser algo más amplios y ricos que otros de su mismo barrio. Los restos de los individuos de más alto rango dentro de cada barrio recibían un tratamiento funerario especial. 3. Los barrios de artesanos, agricultores y otros trabajadores contaban con una infraestructura urbana. Calles, acceso al mercado, drenajes, vivienda sólida y duradera, que nos impide definirlos como una masa empobrecida. Dicho en otros términos, la vivienda popular urbana en general no era de una calidad sustancialmente distinta de la vivienda de los sectores dirigentes. 4. Efectivamente, hay edificios cuya rica decoración mural y amplias habitaciones los delatan como viviendas de una clase noble. Los conjuntos situados al este de la pirámide de la luna y al norte de la pirámide del sol parecen haber sido la morada de familiares de dirigentes políticos y militares. También hay algunos conjuntos habitacionales que parecen haber albergado a monjes dedicados por completo a las tareas religiosas. De los reyes teotihuacanos no sabemos casi nada, excepto que parecen haber tenido a Quetzalcóatl como suprema divinidad protectora, así como los señores de la etapa Olmeca se identificaban con el dios del maíz. El poder de los soberanos en la gran ciudad del Valle de México debió emanar, al menos en parte, de su exitosa conducción de las obras públicas. Allí estaban las descomunales pirámides y la gran urbe como prueba de la eficacia del gobierno. La organización del trabajo artesanal y el impulso de las actividades de intercambio, que garantizaban el arribo de la materia prima y la salida de los productos a otras regiones, Deben de haber sido también cualidades estimables para comunidades de especialistas que dependían del comercio. La identificación de todos los barrios, de todos los distritos, de todos los artesanos, los nobles y los campesinos como miembros de la misma unidad política parece haber ocurrido bajo la imagen protectora de un dios común, Tlaloc, señor del agua y de su pareja, Chalchihuitle. Lo más probable es que las pirámides que siglos después los mexicas, visitantes ocasionales del sitio, llamaron del sol y de la luna, hayan sido en realidad de Tlaloc y de Chalchihuitle. La pirámide del sol era un gran cerro de agua simbólico, pues los teotihuacanos le hicieron un foso periférico y un pequeño canal central, de tal suerte que se podía simular que el agua nacía en la cueva natural situada en el vértice de la pirámide, para fluir luego alrededor de ella. En la plaza de la pirámide de la luna solo había una gran escultura masiva casi geométrica, la de Chalchihuitle, la diosa de la falda de Jade. Más allá de la ciudad y su entorno agrícola inmediato, Teotihuacán influyó de una u otra forma en todas las regiones de Mesoamérica. En primer lugar, el estado teotihuacano era el gran organizador de la producción en el Valle de México y seguramente también en el Valle de Toluca. Lo más probable, según las evidencias disponibles, es que haya habido dos grandes componentes étnicos en este ámbito: los nahuas, que serían la mayor de la población urbana de Teotihuacán, y los otomianos. Entre los otomianos había algunos grupos dedicados fundamentalmente a la agricultura intensiva en la cuenca del Lerma, los antepasados de los matlatzincas, y otros grupos dedicados sobre todo a la explotación de los bosques, a la caza del venado y al cultivo y aprovechamiento del maguey, para obtener pulque, cordajes, fibra textil y en menor de medida a la agricultura. Estos eran los antepasados de los otomíes y los mazaguas. Entre los recursos estratégicos que Teotihuacán parece haber controlado directamente, se encuentran los yacimientos de obsidiana de Otumba y de Pachuca, así como los depósitos de cal de la zona de Tula-Tepeji. En, este, en un segundo nivel de influencia, debemos considerar las cuencas morelenses, donde los teotihuacanos obtenían algodón, seguramente cacao y otros productos agrícolas de clima cálido, y el valle de Puebla Tlaxcala, de donde procedía la pasta de arcilla necesaria para elaborar la cerámica de tipo anaranjado delgado, uno de los productos artesanales más finos del México antiguo. Teotihuacán debió tener intercambios fluidos con ambas regiones, Quizá recibía tributo de ambas, pero no podemos asegurar que controlara directamente lo que en ellas se producía. Hay un tercer ámbito de acción del poder teotihuacán que involucra asentamientos situados a cientos de kilómetros del Valle de México. La búsqueda de yacimientos de cinabrio llevó a los teotihuacanos hasta Río Verde, en San Luis Potosí, y el interés en diversas piedras semipreciosas como la serpentina y la jadeíta. Los condujo a la cuenca del Balsas. No puede afirmarse que los teotihuacanos hayan llegado a apropiarse de las materias primas, sin más. Es mucho más probable que hayan impuesto a los lugareños una relación comercial asimétrica. La presencia de los teotihuacanos en el Golfo de México obedecía también a la búsqueda de algunas materias primas, probablemente las plumas de aves tropicales, el cacao y los yacimientos de cinabrio y caulín de la zona de los Tuxtlas. Cerca de la laguna de Catemaco, los teotihuacanos fundaron una colonia en Matacapan. De esa manera aseguraron no solo su acceso a ciertas materias primas sino la supervisión de un importante puerto de intercambio en el que confluían rutas comerciales procedentes del norte de Veracruz, de la península de Yucatán, de las costas de Guatemala, vía el Istmo de Tehuantepec y de las Mixtecas por la ruta de teotihuacán tustepec Entre las evidencias más contundentes de la presencia teotihuacana en Matacapan se encuentra el uso de conjuntos habitacionales multifamiliares que siguen el modelo de la metrópoli, la relación de Teotihuacán con los mayas y los zapotecos ha sido objeto de numerosos debates. Estamos seguros de que hubo un vínculo y de que ese vínculo duró varios años y fue bastante estrecho. Muchos artefactos teotihuacanos llegaron a Oaxaca y a la región maya y muchas formas teotihuacanas fueron imitadas por los artesanos del sur. Pero ¿cuál fue la naturaleza de estas relaciones? Hace 50 años se hizo el primer reconocimiento explícito de una fuerte influencia teotihuacana en el área maya. Desde entonces, los trabajos arqueológicos y el avance en las lecturas epigráficas han confirmado esa influencia y han permitido precisar su carácter. En varias ciudades mayas del Petén hay huellas muy claras de una influencia teotihuacana en la arquitectura y en la cerámica así como en representaciones de parafernalia militar y en algunos símbolos. Tical es seguramente la localidad en la que los rasgos teotihuacanos se presentan con mayor claridad. Además de vasijas de tipo teotihuacano como el característico vaso trípode con tapadera, hay en esta metrópoli de la selva varias construcciones que presentan el talud y el tablero interpretado a la usanza de Teotihuacán y recientemente se ha encontrado un estandarte de piedra casi idéntico al que conocemos como marcador del juego de pelota, hallado en el barrio de La Ventilla, en Teotihuacán. En uno de los vasos encontrados en Tikal, se aprecia una representación de guerreros con atuendo teotihuacano, ostensiblemente armados, que llegan ante la presencia de un personaje maya, quien los recibe con saumerios. En un mural de la cercana Huatzaktún, se representó también a un guerrero teotihuacano que recibe el acatamiento de un noble maya. Solo muy recientemente la lectura de los textos epigráficos ha permitido comprender mejor el suceso al que aluden estas escenas. Hoy sabemos que el día 31 de enero del año 378 después de Cristo arribó a Tikal un extranjero nombrado siyag-kak Ocho días antes consta la presencia de este mismo personaje en la villa de El Perú. Situada en la ribera de uno de los afluentes del Usumacinta, entrada natural al Petén para quien va del Valle de México. El mismo día que llegó el extranjero, murió el rey de Tikal, y Ichak. Es decir, con toda probabilidad, fue asesinado por los extranjeros. También se menciona la llegada de Yiha de Siyajkak en inscripciones de Huatzactún, Bejucal y Río Azul. En ningún caso se dice que Sillag se haya establecido como gobernante. Las inscripciones indican que este personaje instaló en el poder a nuevos monarcas. En Tikal, el gobernante instalado por Sillag fue el teotihuacano Búho Lanzadardos. Después de la usurpación, los advenedizos consideraron conveniente retirar de las áreas públicas las estelas que recordaban a los soberanos anteriores a la incursión teotihuacana de manera que todas fueron destruidas o alejadas de la ciudad. Se trataba de establecer una nueva dinastía y en adelante, durante varias generaciones, la legitimidad de los reyes de Tikal estaría ligada al origen teotihuacano. El hijo de búho lanzadardos, Yax Nun Ayin I, fue representado en una estela con atuendo y postura no mayas y en su tumba se enterraron vasijas de tipo teotihuacano. Al nieto de Búho Lanzadardos, Siyaj Chan Kawil II, se le representó de un modo más próximo a las convenciones mayas, pero flanqueado por dos imágenes en las que su padre viste atuendo y armas de guerrero teotihuacano. En Piedras Negras también hay indicios de presión militar teotihuacana, y en Palenque es probable que los teotihuacanos hayan impuesto una nueva dinastía en el año 431 d.C., en el altiplano guatemalteco, Caminal Yuhu experimentó también una invasión teotihuacana hacia el año 400 después de Cristo. En este caso no hay inscripciones, pero los restos arqueológicos son muy elocuentes. En Caminal Yuhu se creó lo que Michael Coe ha llamado una versión en miniatura de Teotihuacán. Los colonos construyeron sus templos a la usanza del Valle de México y su cerámica se aplicó se aplicó a reproducir las formas metropolitanas. Al morir, preferían ser enterrados con vasijas traídas desde su ciudad de origen. Entre los motivos de los teotihuacanos para establecerse en esta localidad alteña, el más importante debió ser su propósito de controlar los yacimientos de obsidiana del área, particularmente el del Chayal. La relación de Teotihuacán con Monte Albán parece haber sido discreta y simétrica, y si en el caso maya es claro que tuvo un ingrediente militar, con Montealbán parece haber sido más bien diplomática. Los alfareros zapotecos se sintieron menos atraídos por la moda teotihuacana que los artesanos de Tikal. La presencia de formas teotihuacanas en el repertorio de Montalbán es muy menor. Hay un dintel en Montealbán que se refiere a una visita de embajadores teotihuacanos, pero estos embajadores son sacerdotes que cargan bolsas de copal para presentar una ofrenda y no guerreros. Con Oaxaca hay, además, una reciprocidad que no observamos con los mayas. En Teotihuacán había un barrio habitado por zapotecos que mantuvieron durante siglos sus costumbres. Los zapotecos de Teotihuacán eran enterrados en cámaras subterráneas como, los de, como las de Montealbán, y no directamente bajo el piso como los otros teotihuacanos. Además, los restos mortales de estos zapotecos eran rodeados con vasos efigie, idénticos a los que se han encontrado por cientos en el Valle de Oaxaca. La presencia teotihuacana en el occidente de Mesoamérica es un asunto poco claro aún. Se ha dicho con insistencia que los teotihuacanos llegaron a sitios de Zacatecas como Altavista para captar la circulación de turquesa y beneficiarse de la actividad minera de la región en general, pero aún no se han presentado pruebas firmes. Por otra parte, siempre ha llamado la atención un asentamiento de Michoacán, Tingambato, por la pasmosa semejanza de su arquitectura con la arquitectura teotihuacana, pero no hay ninguna evidencia cerámica del vínculo entre ambos sitios. En fin, los asentamientos de Nayarit, Jalisco y Colima, caracterizados por sus centros ceremoniales de plataformas y plazas circulares, y el complejo funerario de las tumbas de tiro y la cerámica realista con escenas de vida cotidiana y animales, permanecieron inmersos en un sistema regional, vinculados con los pueblos de la Sierra Madre Occidental y de la costa del Pacífico más que con Teotihuacán. Crisis y cambio La etapa que va del año 650 al 900 d.C. se conoce normalmente con dos nombres. Si se mira desde el centro de México, desde el punto de vista de la caída de Teotihuacán y los dramáticos cambios que le sucedieron, se le llama epiclásico pero si se mira desde el punto de vista de la región maya, que justo entonces alcanzó su momento más próspero, se le denomina Clásico Tardío. En cualquier caso, la fecha inicial de esta etapa corresponde con la crisis que acabó con la hegemonía teotihuacana, y la última fecha se refiere a la extinción de la cultura maya clásica. Para ser exactos, 909 d.C., última fecha registrada en los monumentos de Calakmul y Tonina. Algo antes del año 600 d.C. cesa la influencia teotihuacana en el área maya y entre esa fecha y el año 700 d.C. las huellas de la presencia teotihuacana se borran de toda Mesoamérica. El gran puerto de Matacapan se esfuma como centro de intercambio. La cerámica teotihuacana desaparece de la zona de minas de Sinabrio en San Luis Potosí. Se interrumpe el comercio entre Morelos y el Valle de México. Y en pocas palabras, la era teotihuacana llega a su fin. Esta violeta, violenta contracción del sistema teotihuacano parece haber sido causada por el empuje de ciudades intermedias que buscaban un papel más activo en las redes de intercambio. Es como si las regiones de Mesoamérica se hubieran sacudido, la presión de una potencia que pretendía regular la vida económica de todos. La antigua metrópoli perdió durante la crisis más de cuatro quintas partes de su población. La extinción de la influencia teotihuacana en el área maya parece ser una de las causas del aceleramiento en el desarrollo regional. Las ciudades mayas se volvieron más prósperas. La arquitectura, la escultura y la manufactura de objetos rituales y suntuarios alcanzó una variedad y riqueza sin precedentes. Algunas de las principales ciudades mayas, Palenque, al pie de la sierra Chiapaneca, Piedras Negras y Yaxchilán en el Usumacinta, Ticán en el Petén, Calakmul, al sur de la península de Yucatán, tuvieron su etapa de mayor florecimiento en el siglo VII. Y como ocurre con el resto de la historia maya, esta etapa de esplendor la conocemos con más detalles y matices que otras historias de Mesoamérica, porque los mayas utilizaron una escritura glotográfica, capaz de reproducir el discurso oral, y utilizaron, como se ha visto, un sistema de fechamiento preciso. En ocasiones, los relatos de los mayas del clásico resultan monótonos. Se habla de nacimiento, entronización, declaración de guerra, dedicación de templos, muerte. Sin embargo, la lectura completa de las inscripciones, que ha sido particularmente exitosa en los últimos 20 años, permite descubrir matices y singularidades. No todos los reyes se comportaban igual, ni todas las ciudades contaban su historia de la misma manera. Hay cientos de historias que se desprenden de las inscripciones disponibles y muchas proceden de ese lapso de gran, de gran esplendor alrededor del siglo VII. <coughs> las inscripciones de Yaxchilán nos permiten conocer, entre otros individuos, a un rey especialmente afortunado, Itzamnah Balam II, que gobernó de 681 a 742 después de Cristo. Aparecen los más célebres denteles labrados de Yaxchilán como gran guerrero y protector de la ciudad. Su gobierno fue próspero y su vida larga. Longevo como su madre, vivió más de 90 años. Entre sus varias esposas, este monarca tuvo a la señora Kabal-Shok como la más importante. A ella se dedicó uno de los mejores templos de Yaxchilán, cuyo inferior fue decorado por magníficos, por magníficos escultores traídos de otras ciudades. Muerta siete años antes después que el rey, Cabal Shok fue enterrada en el magnífico templo, con una impresionante ofrenda de 20.000 navajas de obsidiana. Otra historia de la época de prosperidad es la de Pakal y su hijo Kambalam, señores de Palenque, en su época llamada Yakamha. Los artistas de esta ciudad prefirieron registrar sus historias en estuco, sobre las paredes y, alguno, y en algunos objetos de piedra, pero no en estelas. Kinich Hannah Pakal I, es decir, Pakal el Grande, recibió el poder de manos de su madre, cosa poco común en una sociedad preferentemente patrilineal. Al parecer la madre, Zach Cook, había asumido el poder ante la falta de hermanos varones. El último habría muerto en la feroz guerra contra Calakmul. Después de gobernar tres años, en una especie de regencia, la señora dejó el poder en manos de su hijo, que solo tenía 12 años. Pacal logró levantar a la ciudad de una mala racha de derrotas militares y alcanzó suficiente riqueza como para construir uno de los mayores palacios de México antiguo y un mausoleo monumental para su viaje a Xibalbá, el mundo de los muertos. El llamado templo de las inscripciones. Sobre la base de la estabilidad construida por Kinich Hanah Pakal I, su hijo, Kinich Kambalam II, llevó a la ciudad a su mayor poderío e igualó a su padre en la iniciativa para construir. A él se debe el célebre conjunto de tres templos de la Cruz, de la Cruz Foliada y del Sol. Estrictamente contemporáneos de Pakal el Grande fueron Yuk Cabeza y Yuknoom el Grande. Señores de Calakmul, singularmente bravo y al frente de una ciudad más belicosa que sus vecinas, Yuknom Cabeza cuidaba con celo el prestigio militar del reino y su autoridad sobre ciudades menores. Cuando la ciudad de Naranjo, en el Petén guatemalteco, quiso emanciparse, el ejército de Calakmul acudió de inmediato a someterla y Yucnón en persona asesinó a su rey. En el relato se usa el verbo kushaj para referirse lo que Yuknom le hizo a su adversario. Se puede traducir de dos formas, lo torturó o se lo comió. El heredero de Yuknom cabeza, Yuknom el Grande, orientó las fuerzas del reino a luchar contra Tikal, apoyando a sus enemigos o atacándola directamente. Una señal del poder de los reinos mayas en el siglo VII puede apreciarse en su capacidad para influir en el México Central. Esta influencia, sin embargo, es parte de un fenómeno generalizado de expansión de las regiones que habían constituido la periferia del sistema teotihuacano. Los grupos de la zona centro y centro norte de Veracruz, con la floreciente ciudad de Tajín a la cabeza, penetraron en la huasteca y en la meseta central. Algunos artefactos encontrados en la ciudad de Cholula muestran una clara influencia de los estilos decorativos del golfo. Grupos de mixtecos se dirigieron también hacia Cholula y seguramente contribuyeron a la diseminación de ciertos rasgos iconográficos y específicamente calendáricos en asentamientos de Puebla y Morelos. Los mayas, por su parte, influyeron de manera decisiva en la vida de las élites de dos importantes ciudades, Cacaxtla y Xochicalco. En la célebre pintura mural de Cacaxtla hay figuras y símbolos procedentes del Golfo y también del repertorio teotihuacano pero el estilo de las pinturas, la composición de las escenas y el tratamiento de los personajes son, ante todo, maya. Los artistas que los pintaron, y seguramente también un segmento de la nobleza local, estaban familiarizados con la tradición artística de la cuenca de Lusumacinta. En el caso del Xochicalco, la influencia de tradiciones regionales es aún más sorprendente. La urbanización del espacio tiene semejanzas con la que vemos en Monte Albán pero sobre todo se acerca al sistema maya de agregación de conjuntos ceremoniales y formación de acrópolis. Las plataformas arquitectónicas operan con el talud y el tablero a la manera de cholula, pero utilizan la cornisa volada a la usanza del tajín. La decoración del templo de Quetzalcóatl reproduce un tema teotihuacano, pero más allá de este homenaje, los ochicalcas evitan el contacto con la decadente metrópoli y prefieren abstenerse de obsidiana en los yacimientos de Michoacán a pesar de encontrarse mucho más lejos que los del Valle de México. En las inscripciones calendáricas de Xochicalco se pone de manifiesto la influencia oaxaqueña, aunque también se traslucen los esfuerzos por crear un nuevo sistema. Y una vez más, igual que en Cacaxtla, encontramos en Xochicalco elementos estilísticos que solo pueden explicarse por un contacto estrecho con grupos de élite que conocieron bien el arte maya. Las figuras humanas esculpidas en el templo de Quetzalcoatl proceden, sin duda, de la tradición plástica maya, probablemente de la lejana Copán. Tal parece que, ante el vacío dejado por Teotihuacán, todos se apresuraron a reconstruir desde sus respectivas regiones los hitos de una antigua red de intercambios. Y en esa red, antes administrada por un poder central, ahora se formaban nudos en los que coincidían varias iniciativas. Fue una época agitada, no cabe duda, y fue una época de intensa actividad militar. Teotenango, en el nacimiento del Lerma, se desarrolla en una montaña difícil de atacar, y Xochicalco y Cacaxtla, no satisfechos con situarse en lo alto de colinas, se rodean de fosos y murallas. En la pintura mural de Cacaxtla, el tema de la lucha entre la humedad y la sequía adopta la forma de una cruel batalla. En la pirámide de Quetzalcóatl, en Xochicalco, los personajes esculpidos en el cuerpo superior muestran un enorme escudo y un manojo de dardos. Durante el siglo VIII, la actividad militar se intensificó también en el área maya, donde alcanzó niveles nunca antes vistos. Las disputas por definir las respectivas áreas de influencia, que en última instancia entrañaban luchas por los recursos económicos, dieron lugar a una espiral bélica que solo concluyó con la extinción de la cultura maya tal como había florecido en las tierras bajas durante siglos. Algunos sucesos de la zona del río de la Pasión y el lago Petexpatún pueden servir para ilustrar ese tiempo de guerra frenética. Allí se gestó un conflicto regional en la década del 760 después de Cristo que involucró a las localidades de Dos Pilas, Aguateca, Ceibal, Aguascalientes y Amelia. La ciudad de Dos Pilas, que hasta ese momento había sido la más poderosa de la región, fue abandonada por la nobleza local. La gente que se quedó a vivir en el sitio construyó una doble muralla que pasaba cortando antiguas plazas y recintos ceremoniales. También los habitantes de Aguateca recurrieron a la construcción de murallas para mejorar su defensa y eventualmente se refugiaron en una isla, que también fortificaron. Al final de, esa crisis, de esta crisis, hacia el año 830, la única ciudad de la región que tuvo cierta prosperidad fue Seibal. En términos generales, puede afirmarse que las ciudades mayas van entrando en crisis insolubles a lo largo del siglo IX y como resultado van quedando abandonadas. Yaxchilán queda despoblada hacia el 808 d.C. y Palenque poco después. Tikal es abandonada cerca del 870 d.C. Calakmul, decadente durante casi un siglo, es finalmente abandonada hacia el año 909 d.C y por esa misma fecha se abandona la ciudad de Tonina. La historiografía más reciente ha desplazado la antigua idea de un colapso misterioso. Hoy sabemos que fue la guerra lo que produjo la catástrofe final de los antiguos reinos mayas. Sin embargo, es preciso reiterar que detrás de esas batallas había más que un belicismo vertiginoso, irracional. Estamos muy probablemente ante la expresión más aguda de la lucha por la supervivencia de las de los pobladores de una selva exuberante en apariencia, pero frágil si tenía que cargar con el peso de poblaciones numerosas. Los mayas aprovechaban para el cultivo las ricas tierras de las márgenes de los ríos y frecuentemente las beneficiaban con canales de riego. También cultivaban tierra adentro, en el suelo, que ganaban al monte con el sistema de tumbar árboles y quemar la vegetación. Pero las tierras ribereñas eran escasas y el sistema de tumba y quema tenía un punto débil. Después de dos o tres años, era preciso dejar descansar, hasta por más de diez años, las parcelas que se habían utilizado para que recuperaran su vegetación natural y sus nutrientes. Los nobles vieron en la guerra una vía expedita para incrementar sus recursos con el tributo que imponían a los vecinos, pero la energía y el tiempo invertidos en estas guerras terminaron por afectar la organización y el rendimiento de la agricultura, especialmente en las zonas de irrigación. Hay pruebas firmes de que la nutrición de los campesinos mayas empeoró progresivamente durante el clásico tardío, como consecuencia de una disminución de la producción agrícola y probablemente también como resultado de las muchas exigencias tributarias de unas élites que no conocían límite cuando se trataba de enriquecer sus ciudades. Sociedades menos cohesionadas, más débiles, y noblezas que insistentemente buscaron mejorar su posición y sus recursos por medio de la guerra, llevaron a los reinos a un punto crítico. Muchas ciudades cayeron, devastadas o exhaustas, y en otras los campesinos le dieron la espalda a su nobleza. Bastaba con que los agricultores se internaran en las montañas durante unos meses para que la nobleza quedara sin sustento.